Lo que es el asado al palo es algo magallánico, es nuestro o patagónico, mejor porque abarque mayor territorio. Y creo que cuando uno resalta sus raíces, sus costumbres, sus tradiciones, fortalece a los pueblos. Y ese es el objetivo que trascendemos nosotros y que queremos eh, potenciar. Y otra cosa es de dar a, a que este evento sea un evento más que sea de desarrollo para el tema turístico de la región. Sí, estamos muy contentos, muy impresionados de la gente, de la cantidad de gente que viene. Me llama mucho, mucho la atención la unidad que tienen ustedes acá eh, con, no sé, por la gente de Argentina. Acá como que me he dado cuenta que son muy hermanables, así que eh, es muy importante eso. Valoro mucho eso entre ustedes y que sean tan cordiales. Venimos ya compitiendo en la primera edición, la primera tuve el, el, el orgullo de decir que lo gané y después ganamos otra parcial y después consecutiva el año, hace dos años atrás, y cuatro ediciones ya hemos ganado. Y, este, y bueno, venimos a, a competir para ver si obtenemos otro premio más y si no, bueno, lo más lindo es la amistad y el compañerismo y, y de pasar un lindo día y con amigos y en esto que se llama la hermandad también los ¿no? argentinos chilenos. Para un asado no hay receta, solamente la temperatura y la cocción, ¿ya? Eh, El chimichurri y todas esas cosas se pueden se pueden variar. Siempre puede colocar, eh, no sé, un poquito de sal. Eh, se sella primero y después se le va colocando sal y se dan las vueltas que corresponden, que son cuatro o seis vueltas más o menos, dependiendo de dónde está, dónde le falta la cocción. feria que rescata y preserva lo más lindo de las tradiciones de, de la Patagonia chilena y eso es espectacular. Yo creo que superamos la meta, lo que pensábamos y la verdad que veo a la gente feliz. Cuando uno ve a la gente feliz y que ve que está disfrutando en familia, entonces uno se siente satisfecho y cree que las cosas están bien hechas. Esta posibilidad de encorcharnos con nuestras raíces, encontrarnos como comunidad, poder compartir desde la comida hasta eh, bailes típicos, es una oportunidad de crecer juntos, de hacer historia juntos y el Consejo ha estado absolutamente a la altura de eso.